Como ya os considero a todas, mis amigas, mi familia, hoy os traigo una cosa que me hace muy feliz. Os voy a enseñar mi tercera colección que he diseñado de papel para decoupage. Estoy súper contenta, no sabéis cuánto, de traerla en exclusiva para mi canal. Quiero que veáis las láminas y os explicaré para qué he pensado cada una de ellas. Esta colección y las dos anteriores las tenéis a la venta en exclusiva en Dipinto di Blue. Os dejaré como siempre el enlace en la cajita de información del vídeo. Empezamos con la primera lámina, que es un reloj. Bueno, está pensado como reloj de cocina y tiene también un juego para eh, botes reciclados, etiquetas para los botes. Como veis, la etiqueta redonda es para decorar las tapas de los botes. Y las otras son etiquetas para adornar los cuerpos de los, de los gotes. Esta está diseñada con colores muy alegres, rosa y azul. Y las frutas le dan un toque de alegría a la lámina. Esta misma lámina la tenemos en otro color que os enseñaré más adelante. Esta es una lámina estilo vintage con unos elementos que podemos poner juntos o por separados. Las señoras, estas elegantes, las rosas, las partituras musicales, los relojes, la escritura caligráfica. Ya os digo, lo podemos complementar todo junto o ir recortando la lámina por separado. Tenemos esta lámina que viene con diferentes formas de etiquetas. Alargadas, redondas y en distintas tonalidades. Viene en verde menta. En rosa y en lila y dorado. Fijaros qué bonitas que son y tienen muchas posibilidades. Las puedes utilizar para decorar cajas, cajas de cartón, cajas de fresa, botes, tarros. Cualquier cosa que se te ocurra tiene multitud de aplicaciones. Viene en tres colores diferentes y también lleva palabras, palabras inspiradoras. Estas láminas están hechas en papel soft, que es un papel muy finito, un papel de arroz que pesa 15 gramos por metro cuadrado. Muy fácil de trabajar, que ya me habéis visto utilizarlo en muchos de mis vídeos. Continuamos con esta lámina, que es una de las que más me gusta. Tiene estos dibujos tan alegres y tan bonitos de mariposas, pájaros y este hada tan bonita con el pelo azul. Continuamos con una lámina de inspiración marinera. Tiene en el centro un reloj con forma de ancla y alrededor diversos animalitos de mar. Con esta lámina podemos hacer un reloj marinero. A continuación, os presento otra lámina con diversas formas para decorar pues, cajas, botellas, tarros... Tiene varias etiquetas de diferentes tamaños y formas. Esta lámina está compuesta por varios elementos. Uno, que es el reloj central para hacer un trabajo de un reloj y otros elementos más pequeños para hacer otro trabajo complementando el reloj, para hacer un conjunto digamos una caja, algunos botes, todo para hacer varios trabajos con esta misma lámina. Esta es una lámina que puedes eh, utilizar en cualquier trabajo. La llamo lámina auxiliar porque puedes adornar cualquier trabajo con estas ramas de flores. Una lámina súper bonita de margaritas de colores y tiene varios usos como veis para botes, tarros, cajas, cualquier cosa podéis adornar con esta maceta de flores, con esta maceta de margaritas. Como habéis visto también lleva frases inspiradoras, muchas de las láminas he puesto palabras y frases inspiradoras. Esta lámina está diseñada para hacer más de un trabajo con ella, un reloj grande o varios relojes pequeños. Incluso puede hacer un reloj grande y varios botes o cajas de decoración para complementar el reloj. Este reloj es compañero del que os enseñaba al principio, el que era rosa y azul. Este tiene otros tonos de color con base en rojo y color melocotón. En la lámina viene un reloj en tamaño A5 y como complemento unas etiquetas para decoración. Os lo vuelvo a enseñar los dos juntos para que los veáis. Tenéis estas dos opciones de colores. El reloj es el mismo, pero tenéis dos opciones para poder combinar con vuestra cocina. Y enseñando estas dos últimas láminas, me despido de todos vosotros y vosotras. Tenemos toda la información, como siempre, en la cajita de descripción del vídeo. Ya sabéis, tenéis tres colecciones de El Rincón de Ángela en Dipinto de blue. Os dejaré la información en la cajita de descripción del vídeo. Envían a todos los países, así que no tenéis ningún problema. Y ya me despido. Espero que os haya gustado. Por favor, dejarme comentarios y nada más. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!